Vale, vale, vale. ¿El suyo? que hicimos. Corre, corre. ¿Dónde Tenga, está el hombre? Me cago en compañero, tío, me cago ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, tío. ¡Aquí! ¡Oh, me ha dado! Me ha dado, corrupto. Ya, ya lo veo, ya lo veo. Dentro del arma. De atrás, aquí está. No sé dónde está, no sé ni dónde sí, está. Sí, sí. Sí, ¿Dónde? Sí, sí, sí. Victoria Magistral, y con la Vamos. corona venido. <ríe>